Mira, hay casita del chavo. Hey guys. Hey guys. ¿A cuánto te um, Domingo 6 de abril. 7. Ah, domingo 7 de abril. Estaba pensando harto en las listas. Soy como medio... Um... Adicta a hacer listas. Es una forma súper fácil de organizar información de cualquier tipo. De hecho, todos los sistemas que hoy día interactuamos están basados en una lista. Las bases de datos son listas... simplemente eso. Bueno, eso estaba pensando. Entonces, el primer elemento que tenemos en la lista de hacer para hoy es ir a la feria ⁇ año y vamos a ir a comer. Que la caro además tiene ganas de peso. <risa> El cerro está cerrado porque está lleno de gente no. y bueno, no están vendiendo entrada, así que nos quedamos sin almuerzo, sin ir al jam y nos mañoseamos, así que vamos va a ir otro lado. Le vamos a dar una oportunidad al jam. Sí. sí. Vamos que se puede Para que vean lo terco que somos. Lo logramos. La feria de Ñama. Bacana. De la... O sea, comida gourmet, me encanta, así. Como cositas así, sí. distinta. Sí, pues ya, ¿a ti que te gusta cocinar? Sí, me encanta. Feria, me metí Próximo año. Próximo año. No, anótenlo en los calendarios. Próximo año. ¿Ya? Bueno, lo siguiente en la lista es hablar de tres formas de usar Trello. Me han preguntado varias veces por interno cómo es mi proceso, cómo se usa, cómo le podemos sacar provecho. La verdad es que es bastante sencillo. Como es sencillo, es súper complicado. Sé que no tiene sentido, pero de alguna u otra forma tiene sentido. A esto me refiero con el tema de las listas, que soy un poco obsesivo con las listas, porque Trello es simplemente, en concepto, es simplemente una agrupación de listas. Listas anidadas que tú puedes cambia, intercambiar de un elemento de una lista a otra. Y eso nos da muchas, muchas posibilidades. De hecho, eh, Trello es tan sencillo que por eso un poco abruma al principio, porque hay que tener una metodología detrás, hay que tener un proceso detrás. El proceso más básico o la idea más básica de, de Trello es este listado tenemos un tablero que en este caso se llama 2019 que está por acá en la esquina superior tengo listas como si fueran categorías de tareas tengo una lista para las tareas del trabajo tengo una lista para el, las tareas del blog las tareas del podcast de Ixda y estas que llamo side quest, que son como proyectos o tareas de, de elementos sin una categoría clara entonces esta es una forma de ver el trabajo así tienes la vista plena de todo tu contexto. Lo que sí es que agregué un, aquí agregué en las listas. Eh, un tema del proceso a mí me gusta saber en qué están las tareas y saberlo de forma gráfica. Acá sabemos que hay un, un número de listas de tareas programadas, hay una impedida para acá que está en rojo. Así tengo una vista a vuelo de pájaro eh, muy general de todas las cosas que estoy haciendo. Y esta es una forma de llevar esto. Hay otra que no tiene que ver con las listas, entre comillas, de los proyectos, sino como en el proceso, en qué etapa del proceso está. Y aquí, cada una de las listas, lo que hice fue que representara un hito o una estación de proceso. Estamos el Backlog, que básicamente son todas las tareas que tengo que abordar en algún momento y que no se me olvide. Entonces, como, es como una especie como de bandeja de entrada. Están las pendientes, que es como las, las que ya tengo que abordar, es, se acerca la hora de abordarlas, la, la estación de estar haciendo. Por ejemplo, yo estoy haciendo esta acá y también estoy trabajando en el podcast. La idea de esto es que yo tomo una tarea del backlog y la dejo en pendiente para... Empezar a trabajarla, definirla, tal vez mordearla. Y cuando ya estoy listo para llevarla a cabo, la paso haciendo. Entonces así, no sé por ejemplo si es un blog, estoy grabando, estoy editando. Y si la termino, la paso a la cuarta lista. Y así veo el viaje que tomó la tarea por el tablero lo que me da lo que hace muy muy gráfico el sentido de estar avanzando pero ahora me di cuenta que había un, tal vez una nueva forma y creo que me acomoda mucho más porque yo estoy como siempre planeando la semana entonces lo hice a la fecha aquí un poco como que invertí por eso está la flecha atrás eh, invertí un poco el proceso las completadas están a la izquierda y las pendientes o las que están por hacer están a la derecha porque básicamente esto eh, lo que dice es el paso del tiempo eh, yo estoy acercando el futuro hacia la izquierda, entonces aquí tengo las programadas eh, son las eh, tareas que están más allá de dos semanas, están acá, están programadas, están con fecha entonces digamos que es domingo y estoy preparando la semana y está tarea ya va a entrar en la semana y la corro hacia acá entonces el flujo es de derecha a izquierda porque así veo que se va acercando la fecha eh, para mí como soy muy procrastinador eh, el, el tema de la fecha se me hace muy relevante así me queda muy gráfico cuáles son las tareas que tengo que ver ahora todo lo que venga la próxima semana tengo ahí dando vueltas para ver si es que puedo avanzar algo si se me ocurre una idea entre medio de que estoy viendo otras cosas y las programas ya puedo saber a dónde Van, este es como la línea del tiempo, este es el, el, el comienzo, empieza aquí, después avanza, avanza y este es el final acá es al revés porque yo voy acercando el futuro voy acercando el futuro hasta que tengo que hacerme cargo de él para luego de dejarlo pasar es una bonita analogía eh, es un proceso que me ha gustado mucho y se los recomiendo esto de como de las listas con el proyecto a algunos les pueden servir muy muy bien a mí no me gusta tanto porque es un gráficamente es un modelo bastante estático me gusta esto de pasar etapas gráficamente y que me quede muy claro que estoy haciendo cambios así que eso las tres formas que en las cuales yo uso bueno, quiero ser enfático que esto lo puedes usar tanto en, en un cuaderno, en un documento Word, en Google Drive teniendo claro el proceso la herramienta se vuelve un poco insignificante ese sería el Log360 Nueve. Próximo capítulo también voy a hablar algo que tiene que ver con listas, pero no, vamos, vamos piano piano. Eso sería todo por hoy y nos vemos el sábado. Vamos, que se fue? Para que vean lo terco que <risa> somos Somos picados. Oh, ¿qué? Somos picados. <risa> sí, sí, un poco. Yo Tú eres más que yo. Y Tuviste te pegado este rato, <risa> <risa>